La lucha contra el contrabando sigue avanzando. El programa anticontrabando continúa con la implementación de diferentes estrategias para mitigar el consumo de cigarrillos y licores ilícitos durante esta temporada de ferias y fiestas en el país. En esta ocasión, el turno fue para el departamento del Huila, en donde se desplegó la campaña Sanpedrear a lo legal, la cual en el marco del Festival del Bambuco de San Juan y San Pedro buscó ayudar a prevenir el consumo y la comercialización de cigarrillos y licores de contrabando durante esta popular celebración. El programa anticontrabando estuvo presente en los eventos más importantes de la Agenda Sanpedrina, con una amplia difusión de mensajes de llamado a la legalidad y pedagogía para identificar productos ilícitos, invitando a locales y turistas a sanpedrear a lo legal.